Aunque digáis el que queda bonito. Empieza <risa> por favor. Bajo los escalones de uno en uno, ya sé que es lo normal si no fuera desnudo. No del brazo como gente como no iba yo a su sucumbir si estaba hecho de cachemir se estaba acercando a Sentada en un pueblo, libre. ¿qué trama este hombre que querrá de mí? Yo se tapo poco, iré de aquí, ¿cómo no iba yo a su fumbi Si era mi psiquiatra y yo naipé. Óigame, doctor, es mi quinta sesión. No dejo de ver los hombres su piel. Es una obsesión, es un sin vivir. Fíjese que ahora le veo el miembro viril. ¿Cómo no iba yo a su cumbil? si se pone en frente para ver A explicar, tumbado en el diván. Mire, señorita, que está usted muy mal. Que no soy psiquiatra, que no escuche mi mí. No me que yo soy tu novio y esto es de Pulafín. ¿Cómo no iba yo a su.? Si era un encanto de su amor, de mí Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Como no iba yo, como no iba yo, como no, no iba yo a su cu.